El chimbero que se puede, que un San Juan mejor hay que construirlo, que un chimba todavía mejor de lo que está, tiene que seguir acompañando a ese San Juan que, que, bueno, que viene y que nosotros estamos seguros como lo pudimos hacer hace años, volver a hacerlo, pero con mejoras, sin errores, corrigiendo errores. ...y donde los sanjualinos se sientan, se sientan mejor. La zona de Chimbas, ¿no? ¿Qué, qué, qué vamos a explicarle por a La calles, las, las calles, las calles, calles de la Villa todo para todo vecinos ¿no? Sí, por supuesto, no hay discriminación para nadie. A todos los vecinos los invitamos a que nos planteen el problema que tengan. Nos gusta, insisto, comprometernos, para eso son la, las caminatas. Y decirles que somos como ellos, que queremos asumir responsabilidades... ...para que juntos las podamos resolver. Bien, y el tiempo acompaña para estas caminatas. Ya sí, o sea, a partir sí. del jueves, frente frío, tendrá que ponerse José Luis Gioja, su camperita sí, roja. Sí. Que lo abrigue, ¿no? Exactamente. Bueno, las Para las caminatas. Para hoy eh, está programado eh, otra serie de caminatas de parte del de espacio San Juan Vuelve. Por ejemplo, es ¿qué lugares? Gran